Limita. El escarabajo adulto mide entre 4 y 8 milímetros de longitud y 2.5 a 4.9 milímetros de ancho. El pronote negro con dos manchas blancas amarillentas alargadas y convergentes hacia la línea media del cuerpo con los márgenes laterales y apical también de color blanco. Los élitros son anaranjados, se reconoce fácilmente por presentar seis manchas negras en cada élitro, aunque el patrón de manchas negras varía en número, de 1 a 8 y tamaño. La parte ventral del adulto es completamente negra. Las larvas son campo de uniformes de color negro o pardo oscuro, con manchas anaranjadas, con anchura máxima al nivel de metatoras. El Pluto presenta manchas anaranjadas y cuatro manchas oscuras longitudinales separadas por las franjas anaranjadas. Las patas están bien desarrolladas. ¿Qué IMPORTANCIA Adultos y larvas se alimentan principalmente de pulgones. También son depredadores de huevecillos, estados inmaduros de pequeños insectos y ácaros. Las larvas consumen un número variable de pulgones que puede llegar hasta 170 por día dependiendo de la densidad de la plaga. Aspectos biológicos. El ciclo de vida dura entre 28 y 33 días aproximadamente. La tasa de reproducción varía de acuerdo al tamaño de la hembra, tipo de presa consumida y condiciones de temperatura. La hembra deposita racimos de 10 a 50 huevecillos, generalmente de color amarillo, con una capacidad de 8. Posición de hasta 1.500 huevecillos. La larva pasa por cuatro estadios larvales. Distribución. Desde Norteamérica hasta parte de Sudamérica, muy común en México. El Michoacán es una especie de gran abundancia y actividad depredadora. En los Reyes, Michoacán se colecta frecuentemente en cultivos de zarzamora y vegetación aledaña.